Pasemos a un ejercicio. Se trata de escribir una página que permita a un usuario enviar un archivo a un servidor. Una vez que el servidor lo reciba, deberá almacenarlo y mostrar un link a otra página donde podrá verse su contenido. Te recomiendo para las pruebas que uses archivos de texto para que el contenido que veas tenga sentido. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Bueno, para este ejercicio podemos volver a utilizar el archivo file.html, porque bueno, nos alcanza. Lo que vamos a hacer es cambiar el get file, que bueno, en realidad hay que agregarle un poquito, simplemente es guardar el archivo y luego vamos a mostrar un link hacia, vamos a ponernos ya que estamos en inglés, view file, ver el contenido y bueno, simplemente podríamos hacer, vamos a guardar en la sesión para que no se, no se vea el nombre del archivo que queremos mirar no nos olvidemos de hacer el session start y ahora vamos a crear el archivo viewfile Como siempre lo primero va a ser hacer un session start. Vamos a tomar el nombre del archivo de la sesión y acá podría, podría hacer unas, unas cuantas cosas eh, como el file get contents. O, bueno, de hecho, vamos a hacerlo así. Como decía, existen otras funciones de PHP que se podrían usar, pero me parece que con esta nos va a alcanzar. Vamos a probarlo. Voy a crear un archivo de texto para que esto tenga un poco de sentido. Eh, voy a crearlo en un directorio, por ejemplo, en mi escritorio. Vamos a Ahora entonces voy a buscarlo lo voy a subir Muy bien, ahí entonces vamos a, primero, verificar que El archivo está donde tiene que estar Y vamos a ver su contenido Dice, hola, soy un texto Lo cual coincide con lo que buscábamos